Dios bendiga. Hoy voy a hacer el cover de Shekinah por Barak. Mm -hmm. Entra en mi casa, en la Gracias, Ximena. Dios te bendiga, Haruby y Yeli. God bless you guys.